Yeah, yeah. Rugger, junto a, a, a, C a C C C dice, C escucha Tú eres mi chica ideal, junto a ti yo siempre quiero estar No hay nadie que nos pueda separar, te prometo amarte por toda la eternidad Tú eres mi chica ideal, junto a ti yo quiero estar Hablar contigo me enamoro más y más Yo estoy loco con tu voz, mi corazón late más fuerte Cuando escucha ese hola mi amor Siento mariposas en mi estómago cuando tú me das un beso. Sé que eso solo pasa en mis sueños, pero cuando cruzamos miradas y me haces esos gestos, solo espero poder decir lo que siente un maldito receso. Me gusta verte a jugar al básquet, me gusta hablar contigo en clase. Desde el momento, decirte lo mucho que te amo. Tú eres mi chica ideal y de día estoy enamorado. Te escribiré canciones para enamorar, y en unas ocasiones podés besarte. Cierra los ojos y vítete de estrella. La noche no es igual si no está mi chica más bella. Todo lo que hago lo hago por ella La aventura no se acaba Si el caballero no tiene a su doncella Tú eres mi chica ideal Y sabes que contigo yo me siento bien Los mejores momentos a tu lado Siempre están al cien Cuando tú me abrazas Cuando me acaricias Mi cuerpo se enciende sin dejar ceniza, me notiza en cada forma en que me besas Cuando estás a mi lado, me agarra de las manos Eso es algo bello, pero sin embargo Eres mi querer y siempre lo serás Odio las peleas y también que te resientas yeah. No seré un galán, ni tampoco un millonario Pero me aceptaste como soy, con esta melodía Yo te soy sincero, que tú eres mi chica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 El original, original, Junto a este crack. Sí, sí, sí, sí. Yeah, yeah. yeah. MC Dash. Lo que dice el, el Cora 503. SB Este es para ti, bebé. Tú eres mi chica ideal. Junto a ti, yo siempre quiero estar.